Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Nicole, para los que no me conocen, y el tema de este video es algo que les encanta, es sobre el modelaje. En un video anterior les conté básicamente lo que eran las fotos Polaroid, y el video está como el título Así se va a un casting de modelos. Este video se los recomiendo verlo ahorita, antes de empezar este, porque ahí les cuento brevemente un poquito de cada cosa que necesitan saber ...para llegar y presentarse correctamente a un casting de modelos. Este casting puede ser para fotografía, para agencia, para algún concurso, etc. Así que son varios pasos que tienen que seguir para poder hacerlo bien... ...porque ustedes saben que el casting es la primera impresión... ...y la primera, la primera y la única oportunidad que tienen para que el jurado... ...o las personas encargadas de la agencia tengan una buena primera impresión de ustedes. Yo sé que cuando te presentas a un casting por primera vez... Es como sientes demasiada presión, tienes mucho miedo, los nervios a veces te juegan en contra, pero les voy a dar un, unos pequeños tips con eso y en el video de ahora les voy a explicar más a fondo cómo deben de ir maquilladas hombres y mujeres, ojo, no solamente las mujeres pasan por casting, los hombres también. Así que les voy a contar más o menos cómo es que tienen que ir maquilladas, porque cuando hay un casting normalmente o no te dicen, que cómo tienes que ir porque básicamente se supone que uno ya sabe o dos te dicen que vaya sin maquillaje este sin maquillaje en verdad tiene como que doble connotación porque si bien puedes tener un cutis hermoso hay muchas chicas que tienen un cutis hermoso y de verdad no necesitan maquillarse hay gente como yo que por ejemplo les salen granitos tienen un poco de acné o simplemente quieren resaltar sus cualidades o sus mejores este, aspectos físicos. En mi experiencia, los castings que me he presentado sí han dicho vayan chicas sin maquillaje, pero como ya le dije, este sin maquillaje puede jugarnos un poco en contra porque obviamente todos queremos vernos presentables y lo más perfectas posibles. Este sin maquillaje significa es un maquillaje lo más natural posible. Es decir, sin sombra, sin mucho color Simplemente lo básico Vamos a empezar Ahora ya tengo mi cara como que súper hidratada Y con cremas Así que ustedes tienen que hacerlo también Antes de maquillarse siempre, por favor Tengan la cara, tengan la cara limpia y humectada Porque el maquillaje después malo Lo que yo les recomiendo primero es Como sufrimos de ojeras Porque ahora los jóvenes ya no dormimos como antes Y tenemos muchas cosas que hacer Siempre tenemos ojeras hay varias opciones. Puedes tener un corrector como este, dependiendo eh, qué tipo de color de las tengas, porque hay varios. Pero no me voy a meter en ese tema porque no soy maquilladora. Esto, como en cremita. Un maquillaje, un corrector así como en cremita, que me sirve bastante. Que es como, es un neutralizador de rojos para esas cositas. O pueden tener como un lápiz. Este que recientemente lo descubrí que mi mamá lo tenía y es, oh, es increíble. Y es así como un lápiz. ¿Ya? Entonces lo que yo hago primero es obviamente borrarme las ojeras porque eso es lo que más me molesta de mi cara. Entonces simplemente tapamos, mis ojeras son un poco moradas y eh, ro ro rojizas, moradas rojizas. Bueno ahí ya quedó muchísimo mejor, ¿ya? Y esto lo aplico también acá, como que en las manchitas, imperfecciones. También como mi piel es muy blanca, se me ven las velitas aquí en el párpado. Así que ahí también me pongo para que no se vea mi ojo medio morado o verdoso. No importa si tienen granitos, o sea, no se van a morir, no se, va, no se van a morir, no se va a acabar el mundo. Pero si es que les molesta tanto, y hay algunas así demasiado grandes y estresantes... También se pueden aplicar un poco. Yo evito, por sobre todas las cosas, usar base porque eh, la mayoría de chicas tienen base muy gruesa. La mía es como que a base de agua y casi que no tapa mucho porque en verdad no necesito. Pero si tienen base muy gruesa no la usen porque eso les va a cambiar totalmente la cara. Y en verdad lo que quieren la gente de los castings y los que organizan los desfiles o lo que sea, en verdad quieren verla lo más natural posible y... Tal cual como son. Así que si se maquillan mucho, les va a jugar en contra. Bueno, hay varios chicos que me han escrito de que quieren modelar. No se asusten. El maquillaje también es para ustedes. No se intimiden o se avergüencen de pedirles a su mamá un poco de corrector. Taparse las ojeras o cualquier granito que puedan tener en ese momento. Pero sin nada muy recargado. Simplemente lo tapan y ya. ¿No? Tampoco es que se van a poner este rímel ni nada de eso. No, no, no. Decente. Sigo siendo blanca, pero... Eso nadie lo va a cambiar por mí, ni yo tampoco Lo segundo que yo hago es rellenarme un poco las cejas Yo en verdad envidio a las chicas que tienen cejas pobladas Porque simplemente las peinan y ya está Pero yo sí prefiero rellenarlas un poquito, pero no tanto Una vez que mis cejas ya están decentes, ¿no ves? Ya tienen forma Pero no me veo maquillada para nada Una vez que la piel ya está como que neutralizada Va a tocar la hora de arriesgarse las pestañas esto con mucho cuidado porque eh, las pestañas pistaña, pestañas las pestañas suelen eh, romperse o caerse también hay mucha diferencia ya hay y vamos a terminar con un poco nomás de rímel un poquito no abusen porque hay chicas que abusan de esto de esta cosa hermosa y les queda grumosas las pestañas así que vamos a quitar un poco de producto aquí para no usar tanto Oh, oh, eso siempre pasa Un momento, un corte comercial, me voy a borrar esto Listo, no pasó nada por aquí Pero ven, hay una gran diferencia en mis ojos No sé si se puede ver, pero yo la veo aquí clarísima Y el último paso, o penúltimo dependiendo Es ponerse algo lo más natural posible Yo recomiendo ponerse un brillito en la boca Para que el color de nuestros labios sea el natural Así que solamente le voy a poner un poquito acá Si quieren meterle un poquito de color, yo recomiendo un, eh, un blush, un rubor. Este es como una barra, así que te lo pones y ya. Así que así. Así. ¿No ven así? Horrible queda. Pero después con la mano un color así súper natural, como si te hubieses sonrojado. Ese sería el maquillaje para un casting recontra natural, es simplemente resaltar las facciones que más te gustan o las facciones más bonitas que tienes. Hay algunas chicas que no necesitan maquillarse, hay otras que se maquillan demasiado, estas chicas de verdad, créanme que ni las van a ver en los castings porque simplemente buscan a alguien natural y a alguien fresco con... Una piel bien tratada, o sea tienen que cuidarse la piel, tienen que ir con las manos limpias Si tienen algún eh, esmalte que sea natural o a la francesa y en el mejor de los casos sin nada en las manos Bueno, una vez que ya tienen el maquillaje listo les voy a eh, decir, enseñar cómo es que tienen que andar el pelo Como ven mi pelo es como que un poco ondulado y es bastante esponjoso Ahorita recién me lo acabo de lavar así que está ligeramente mojado por lo que no está tan esponjoso hay otras chicas que tienen un pelo rizado hermoso estas chicas por favor no les pido ni se les pide nunca que se las el pelo para los castings si tienes un pelo natural hermoso o esponjoso pero como te digo bien, eh, bien cuidado, bien tratado déjenselo así porque igual les van a tomar fotos con el pelo suelto y el pelo amarrado ustedes deben presentarse siempre con un colet tienen que llevar un colet siempre y llegar con el pelo amarrado Simplemente, bueno, se hace una cola Este sería como que el peinado más básico Hay otras chicas que prefieren tirarse todo el pelo hacia atrás eh, Pero yo considero que no me queda tan bien Así que yo voy, siempre voy así Y de preferencia sin aretes Porque te las van a hacer quitar y ya eso sería, puede que a las chicas con el pelo rizado les pidan más adelante la para ver qué tal les vean Y to poder tomar las polaroids para diferentes clientes Porque no todos los clientes van a querer tu pelo rizado hermoso Así que hay como que varios factores que van a ir cambiando a lo largo de si te seleccionan o no Pero eh, esa es la forma correcta de cómo ir al casting de modelos Si se preguntas por qué soy como un top deportivo no es porque hace mucho calor o me provocó, es simplemente para que vean cómo se ve el vestuario de un casting. Si es que todavía no vieron el video de las fotos polaroids, qué son las fotos polaroids y para qué o cómo o cuándo te las toman, vayan a ver el video que les mencioné. Igual les dejo el link abajo para que lo vayan a ver Igual déjenme si tienen alguna pregunta con respecto a este tema Abajo en los comentarios o pueden seguirme en mi Instagram Espero que les haya gustado A los chicos y chicas el maquillaje es para todos Para los que quieren y para los que no quieren Eso es ya la ele elección de cada uno Así que les pido por favor que se suscriban a mi canal Porque es bastante importante para seguir haciendo videos Ahí en el botoncito rojo Denle clic a la campanita para que sepan cuando he subido un nuevo video Denles like al video sobre todo Nada, espero que la pasen bien Y mucha suerte en sus castings Ya saben, todos los tips están aquí en este canal Así que los veo la próxima semana